Vamos a estar hablando con la doctora María José Alacio a ver si ya la tenemos en línea. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Eh, sabemos que a veces es complicado en las mañanas. <risa> sí, sí, siempre estamos así en, en mucho movimiento, pero nos hacemos siempre un ratito para estar cerca. Gracias a ustedes de, de todas las... La, la comunidad, ¿no? Bien, lo que. Gracias a ustedes por el espacio. No, sí. por favor, la molestamos porque ha hecho, ha pasado un hecho tremendo. Hemos sido testigos a través de imágenes en video, hemos comentado la situación sobre este adolescente que recibió un disparo en la cara y eh, que está justamente sí. internado en el hospital Padilla y ustedes tuvieron la atención con el joven. Sí, así es. El día sábado, Carlos, recibimos a, a esta persona, un paciente de sexo masculino, como vos decís, 16 años. ...que ingresa, traído por los familiares a la guardia... ...con un, una lesión, un traumatismo facial... ...que terminó siendo una herida de arma de fuego... Eh, ...entró el proyectil por la, la región maxilar derecha... ...y tenía un orificio de salida, aparentemente... ...por eh, la región lateral del cuello... ...gracias a Dios, la verdad que no hubo daño por ahí... ...de, ni, de ningún órgano vital... ...el paciente ha entrado estable... Eh, se hicieron las primeras curaciones y demás, y lo que tiene es una fractura conminuta, o sea, una fractura compleja de todo lo que es la región malar, ¿sí? de lo que es la mandíbula del lado derecho sería, uh -huh. que en este momento está en internación, en una sala común, eh, al cuidado del equipo médico y en plan de una, de una cirugía, esperando prótesis para una cirugía pero fuera de peligro, gracias a Dios. Uh -huh. O sea que estamos hablando de, de, de, este, de este impacto de, de proyectil que lo lastima y bastante por lo que usted nos cuenta, sí. pero que dentro de todo sí, no puso sí. en riesgo su vida. Gracias a Dios no, la verdad que podría haber sido una catástrofe, claro. pero bueno, este, sí, el, la dirección que tuvo el proyectil, por suerte para, para el paciente, a pesar digamos, de, de, de las lesiones como les contaba que, que ha generado localmente, uh -huh. este, bueno, no, no, no ha revestido mayor gravedad. Ana. Así que, bueno, sí necesita una cirugía y demás, pero bueno, está está fuera de, de peligro en ese sentido. Claro, claro. Eh, aprovechando que usted es subdirectora del Hospital sí. Padilla, digo, ¿se encuentra, doctora, estos últimos por meses con situaciones así de heridos de bala? Eh, eh, ¿Se está ocurriendo más seguido? Eh, la verdad que está dentro de, digamos, de, de los cánones habituales sí. que nosotros esperamos en el contexto de... de pero la cantidad de politraumatismo que tenemos, tenemos muchos pacientes con traumatismos en, en el ámbito, digamos, más más bien de lo que es siniestros viales, pero bueno, uh -huh. sí sí recibimos muchas personas con heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, este eso está dentro dentro de lo esperable. Por ahí los fines de semana, como nos ha pasado ahora este fin de semana largo, muchas veces sí, sí hay un pequeño aumento, uh -huh. no tan significativo, pero eh, sí. Sí, sí, sí, sí, recibimos habitualmente, más los fines de semana. ¿Qué situación esa, no? Sí, la, la, la que tienen que también atravesar ustedes cuando se encuentran con, con situaciones de herido de bala o heridos de, de, de armas blancas, cuando vienen la familia todo se complica un poco el fin de semana. Sí, mm. sí, sí, sí, la verdad que, la verdad que sí, pero uh -huh. bueno, eh, estamos, la verdad que estamos acostumbrados por acá en el, en el hospital a ese tipo de, de hechos, así que, bueno. Eh, dando dando toda la respuesta que, que se necesita siempre. Bien, bien aprovechando ya para, para cerrarla y la molestamos, tiene que ver también con un poco lo que sucede con el dengue. ¿Cómo ustedes están viendo sí. esta, esta escalada del dengue aquí en la capital? ¿Cómo están trabajando? Eh, sí, estamos, como la mayoría de los sectores la verdad que eh, con un aumento muy muy significativo de las consultas, eh, particularmente, yo que estoy en el país, a contarles que sí nos ha, se nos ha duplicado la cantidad de consultas diarias en la guardia. Hemos tenido que, de hecho, habilitar un sector especial para también poder descomprimir un poco el sector de guardia con las consultas. Mucha gente consultando, que está muy bien que se consulte. Eh, por ahí a, a toda la comunidad, aprovechando el espacio que me da decirles decirle que a cualquier sector que tengan cerca, a cualquier CAP policlínica pueden acudir. Los hospitales también están dispuestos para esto. Eh, y, bueno, hay... El número de personas, en este momento estamos con cerca de 40 personas en, en internación, acá en el hospital, uh -huh. eh, por distintas causas, con dengues moderados a graves que necesitan como un seguimiento más de cerca, pero bueno, eh, pico mucho trabajo, la verdad que el equipo médico es, esforzándose mucho, eh, porque somos la misma cantidad para, para atender el doble de consultas, eh, pero bueno, como te decía, siempre al pie del cañón ahí dando, dando respuestas, que está pasando en todo el sistema, ¿no? Esto en, en todos los hospitales va, va a pasar que van a llegar por ahí por guardia por y van a notar que hay como, como mucha gente y tiene que ver un poco con eso. Uh -huh. Le llevamos a la población entonces tranquilidad y paciencia a la hora de hacerse atender. Ah, así es, sí, uh -huh. paciencia, paciencia sobre todo. Sabemos que por ahí el, el que consulta, la persona que consulta está con mucho dolor, que esta enfermedad en general por ahí deben haber más o menos escuchado que genera mucho dolor muscular, articular fiebre, y obviamente las personas se sienten muy mal. Pero bueno, se está atendiendo a, a todo el que llega y sí, obviamente se hace siempre un triage, que es la evaluación inicial a ver qué urgencia tiene, si, uh -huh. si está en caso de emergencia va a ser inmediata la atención y si sí tiene margen para esperar un poquito por ahí, si se tiene esta demora, pero bueno, por esa este, escalada en la, en la cantidad de consultas, ¿no? Claro, pero claro. Se, está, se está asistiendo todo el que al que se acerca al hospital y a, y a todos los receptores en general. Doctora, ya aprovechando para cerrar con con usted, eh, nos llamaba, hoy nos dejaron un mensaje sobre que habían comunicado que aquel que pasó por dengue podía retirar una medicación en los CAPS, en, en los hospitales. ¿Esto es así o es falso? No, sí, sí, absolutamente. Sí, sí. La farmacia oficial del, del Ciprózar está preparando repelente, que o sea en general hay citronela, que es lo que se da, en la concentración, sí. que anda muy bien y además paracetamol, que es por ahí el, el, el antipirético, el fármaco que se está usando para manejo de la fiebre y un poco del dolor, uh -huh. así que sí, sí, sí, sí en general a veces pasa que por la alta demanda eh, no, no da tiempo a que se lo reponga en el momento, pero uh -huh. en general sí se está se está pudiendo dar también en ese sentido respuesta. a Las personas que lo necesitan, muchas personas pueden acceder o tienen en sus casas repelentes, uh -huh. eh, y bueno, y por ahí no necesitan, pero al que no, eh, siempre se trata de que se vayan por lo menos con estas estas dos cuestiones básicas, ¿no? El, el repelente para evitar que está una persona con dengue que esto siga expandiéndose eh, y hacer el aislamiento necesario y además, bueno, el, el manejo sintomático con el paracetamol. Ok, entonces lo que está sucediendo por ahí en algunos CAPS, este desborde de gente, entonces no hay, eso es lo que debe estar pasando también. Sí, pero también. probablemente, probablemente sí tenga que ver más con eso, que no, no por ahí no da tiempo porque se lo, se lo prepara en, en farmacia oficial eh, y sí, es el volumen, el volumen que que por ahí está, se está requiriendo es alto, pero, claro. pero sí, sí desde, desde el Ministerio se, está, se, está, se ha trabajado en eso y, y está disponible. Bien. Sí, Estamos, sí. Eh, agradecemos, doctora, la, la comunicación con, con LV7 Radio Tucumán por el tiempo con nosotros, y bueno, eh, lamentamos los del joven herido, pero dentro de lo malo hay algo bueno que está fuera de peligro, y la comunicación también con respecto al dengue. Gracias. Ah, bueno, gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día.